Primero en lo de presupuesto, porque se me hace muy interesante y este es un tema muy serio, ya que los gobiernos uh, no quieren gastar uh, eh, y eso nos hace muy reactivos y no proactivos. Es decir, ya que pasó el ataque, entonces quieren responder y les sale mucho más caro la respuesta después de un ataque. Es como es mejor prevenir, es más económico y es más efectivo. Pero si tú ya respondes cuando ya tienes la neumonía, cuando ya tienes cáncer, pues ya es muy caro y ya tu, tu impacto es muy profundo. Ya casi en algunos casos no hay nada que se pueda hacer. Entonces la prevención es, es lo mejor. Obviamente esto representa un gasto y los gobiernos no lo ven con un regreso de inversión. Lo ven como un gasto que no va a tener un return on investment. Y aquí es la fórmula que te voy a dar, que se ha aplicado en la Unión Europea y en Estados Unidos. Bueno, como es un problema no solamente nacional, es un problema también tanto del sector privado, porque es una responsabilidad compartida entre el sector público, el sector privado y los usuarios, ellos también tienen la responsabilidad. Aquí lo que yo recomiendo, basado en lo que he visto en otros países, es de que se haga una forma como de impuesto o como un pago de, de un seguro. Sí representa un gasto, pero sí vas a tener un beneficio de no tener pérdidas excesivas en caso de un ciberataque. También, hasta inclusive profesionalmente, existen los seguros de Intimity que, que se les dan a los profesionales. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno... El gobierno podría tener una parte de presupuesto para preparar a las personas, para crear los C CIRTS, los CIRTS, los Centros de Respuesta, y también le podría pedir un impuesto o un pago al sector privado, como al sector energético, el sector de transporte, el sector bancario, y decir, bueno, este es un problema de la nación, entonces yo les voy a pedir un impuesto del 1, 3, 4%, etcétera, para yo poder mantener estos centros de respuesta a incidentes cibernéticos. Así todos ganan. ¿Por qué? Sería más económico porque si tú lo quieres ver de a uno por uno, te sale caro. Es muy caro. O sea, yo como banco, tener mi CECIR uh, con lo último de tecnología y con el mejor talento es caro. O sea, un ingeniero, un experto, un especialista, un analista en ciberseguridad son caros. Pero si nos unimos con otros bancos y con el gobierno y creamos un centro de respuesta y hacemos un pago y alguien que lo administre, pues todos vamos a estar contentos. Ese es el principio del Mutual Funded Group que se dio en las compañías de seguros. Los seguros iniciaron um, en, en Inglaterra como siendo un mutual group, un, un grupo mutual. Todos aportaban cierta cantidad de dinero a, una, a un fondo de inversión que iba a ser utilizado para desastres naturales. Cuando pasaba el desastre natural y afectaba solamente a cinco um, de los farmers, bueno, ellos utilizaban ese dinero. Y entonces, así se dio el origen de los seguros mutuales. Entonces, yo creo que ese programa podría... Podría ser de beneficio, tanto para el gobierno, porque no tendría que poner mucho presupuesto, y también para el sector privado, porque tampoco tendría que poner mucho presupuesto, y podrían hacer adquisición de talento altamente sofisticado, porque pues, recibirían el pago correspondiente. Entonces, aquí es donde la unidad hace la fuerza. Ese es en la parte de presupuesto. Por eso es necesario que todos estén en la misma página, en la misma frecuencia, y que puedan, de una manera unida, poder combatir el crimen cibernético. De otra manera, va a seguir siendo caro y los criminales cibernéticos van a seguir siendo los que más ganen. Recuerda que en, en Río Revuelto, ganancia de pescadores. <risa>